Aquí se llama cale y hoy voy a hacer una receta con él, espero que os guste. Para esta receta necesitaremos también un poco de chorizo, unas almendras, tres dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra y el zumo de medio limón. Antes que lavemos previamente el kale con un poco de agua. Le damos un agua y lo lavamos. El primer paso sería en una sartén tipo wok ponemos aceite y lo calentamos previamente. Una vez que tenemos el aceite bien caliente echamos los tres dientes de ajo, yo lo que suelo hacer es eh, machacarlos un poco antes para que se abran y vaya cogiendo sabor el aceite. Dejamos que se doren unos segundillos, Cuando ya empiezan a estar dorados, bajamos un poquitillo el fuego y echamos nuestro chorizo, el cual iremos dando vueltas con un cucharón para que se vaya haciendo. El chollito ya está doradillo, vamos a echar eh, nuestras almendras. Yo he usado almendras peladas eh, sin sal ni nada, para que así se vayan también tostando un poco y tomando el sabor del chollito y del la... ajo. Por supuesto, no os olvidéis de echarle una pizquilla de sal. Cuando las almendras ya se van tostadas, eh, metemos el añadimos el kale a nuestra olla de boca. Aquí lo tenéis, esta verdura tan especial. Que lo que hacemos es estar y la echamos en el coco. No temáis por mí porque al estar un poco mojada de lavarla, pues por eso hice este ruido. Entonces ¿qué hacemos ahora integramos con las almendras y con el suelito. <tose> Que se mete y vaya cogiendo sabor. Y lo que voy a hacer va a ser taparla para que se vaya haciendo con su propio vapor. Y la dejamos tapada y vamos viéndola cada 3-4 minutos, le vamos dando una vuelta. La recomendación que os quiero dar es que el eh, cale es mejor eh, hacerlo sin agua, es decir, no cocerlo porque pierde menos vitaminas. El cale es muy rico en calcio y en hierro, y por eso yo en este caso. No le he metido agua, es decir, lo voy a hacer con su propia agua, simplemente, no voy a darle más vueltas. Nuestro cale ya va quedándose más chiquitillo, le vamos a echar un chorrico de limón, tal que así. Bueno, y tras simplemente unos 30 minutos, Aproximadamente, como podéis ver, ya está hecho. ¡Qué buena pinta, eh! ¿Qué os parece? Y aquí tenéis el resultado. Cale con chorizo y almendras y ajo. Y un chorrico de limón. Así que nada, voy a disfrutarlo y si os decís hacer la receta, espero que os guste. ¡Adiós! Eh, que se acaba la receta, no hago el final del vídeo y tal. Y ya sabéis que como todos mis vídeos, el final quiero recomendaros un canal. En este caso os quiero recomendar un canal de una vieja conocida eh, que es una cocinera que se llama Charis Serrano, una cordobesa que tiene un canal de cocina y un blog también. Pero bueno, principalmente quiero recomendar su canal de YouTube, que aquí os lo dejaré en el final de pantalla. Y que os paséis por ahí que la veáis. Tiene sí, unas recetas buenísimas. Y como este vídeo es una receta, pues me gustaría en cada receta que suba, recomendar un canal de cocina. Por otro lado, también deciros que todavía ha sido activo el sorteo. Tengo 32 likes. Todavía quedan unos 68 likes para que empiece, para que, lo, para que lo active, vamos. Así que no os olvidáis ir al vídeo, que os lo dejo por aquí también en las tarjetas. Y ya sabéis, le dais like, me seguís y podéis participar en el sorteo diciendo de qué país sois. Simplemente eso chicos, que os quiero mucho Que si os ha gustado esta receta y queréis más recetas Lo dejéis en los comentarios, darle like, compartirlo Y adiós, hasta el próximo vídeo